John Connor, Tu Drone. Bueno, me llegó este paquete. Eh, ayer me decía un, un colega, oh, ábrelo, ábrelo, a ver qué es, quién te lo manda, no sé cuánto. Bueno, el que me lo envió me dijo que no hacía falta mencionarlo. O sea que me parece un acto de humildad tremendo. Ha cargado con los costes de este porte. Hoy otro colega está enviando unos datos a unas tiendas. Y bueno, me han contestado de una tienda que, que están analizando unas cuestiones con, con esto de la electrónica. Muchos no son directamente de drones. A mí ya saben que estoy con tarjetas gráficas. Ahora mi PC está lo que acabo de hacer. Mi PC está eh, haciendo una actualización. Vamos a ver qué gráfica y qué procesadores y qué tarjeta madre eh, vamos a, a utilizar. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de, de edición de video, que dicen, pero si estamos viendo drones, ¿para qué queremos saber eh, tu ordenador? No sé cuánto. Es fundamental a la hora de editar videos de drones, sobre todo con los drones que hay ahora en 2,7K, 4K, Full HD, 1080, no sé cuánto. Anteriormente los drones si se ponen a analizar videos desde los IMAS Las cámaras eran un desastre, era muy fácil hacer cualquier cosa con los videos Hoy por hoy es más difícil y si estás en un i3 por ejemplo O alguna AMD un poco anterior a i3 Ya tienes un problemita a la hora de edición Muchos programas, los tengas originales o pirateados Van a tener inconvenientes y además vas a tener inconvenientes Con, con el renderizado de los mismos Así que ya hablaremos de, del PC que necesitas para hacer edición. Si quieres editar, o sea, mucha gente esto lo hace por turismo, por familia, por lo que sea, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí. Yo le indiqué a la GoPro que grabara, a ver, porque a veces, claro, hay que poner todo en orden. Un bolso al estilo Mavic Mini. Ya saben que todos se pusieron, todas las empresas, a, a copiar lo que hizo Mavic Mini, tiene una calidad Mavic Mini que es distinta porque lógicamente un tema de precios. No sé qué dron es este en verdad, ¿eh? acabo de abrir la bolsa, han visto, ¿no? No tengo idea. mira qué mandito. Obviamente, ¿vale? Obviamente muy plástico todo. Aquí va el terminal. Me gusta que el terminal esté sobre el mando. Es un mando muy plástico de juguete total, pero eso no significa que sea malo. Es un mando que CSJX7 Pro. Esto es lo que me han enviado. Y la verdad que tiene un buen peso, tiene unas buenas calidades, ¿vale? Esto es de lo que van a hablar todos, que sacan los drones. Tiene el sistema de trancado de hélices anterior, como tenía el Spark. Ya saben que hubo una pelea ahí entre Estados Unidos y China, y algunas empresas que daban como que China estaba copiando los sistemas, entonces los tuvieron que sacar, y el Mavic Mini no viene con, esa, con ese sistema de hélices, ¿vale? ¿Vale? El encastre, estos encastres de presionar y girar eran fantásticos, ahora vienen con tornillos, ¿vale? Este es el Mavic Mini, este es el CSJ7X7 Pro, ¿vale? Pero están todos básicamente copiando a DJI, como les decía, el sistema de, de tranca de hélices lo empezaron a hacer con tornillos, antes tenían un sistema que era fantástico. El Spark sacabas la hélice y la ponías en un segundo. Ahora, bueno, han puesto todos estos sistemas con tornillos y a mí los he dado un pequeño ajuste. Hay que tener cuidado. Eh, vienen bien de fábrica en el 89% de las veces. Pero si se te sale una hélice en el aire, ya ves que no es lo ideal. Sé que este mando vienen los sticks aparte y hay que meterlos a presión. A ver si están aquí dentro. Bueno, vamos a ver si es igual que los demás. Primero los pies superiores hacia adelante. Madre mía. Muy bien. Luego los traseros, no son como en los DJI hacia abajo. Si abren y queda un dron de un tamaño que les diría que está en un Mavic Pro o por ahí. La verdad que está muy chulo el dron, ¿eh? Estoy. Muy chulo, muy plástico, obviamente, ¿vale? Los materiales varían según las marcas y según los precios, pero es un dron que le puede servir a cualquiera en donde sea. Te vas a un campamento, te lo llevas, te vas a donde sea, lo vas a poder usar y hacer vuelos en perfectas condiciones. Trae, bueno, el bolso, que está muy bien, todo muy acolchado, muy protegido. Aquí no sé qué hay, quizás me mandó unas, unas salchichas de Burgos a saber, porque la verdad que ha sido una sorpresa enorme, ¿Vean? una batería, lo que voy encontrando por ahí, no tengo idea, ¿eh? aquí viene una batería, supongo que este trae una sola batería porque adentro no la tiene, y esta es la batería que trae, uno de los temas con estos drones es, eh, lo que tardan, está casi completa cargada, le falta un LED, Nunca hay que guardarlas con menos del 50% de carga. Terminamos de volar, las ponemos a cargar. Y si no vamos a volar en mucho tiempo, lo que hacemos con estas baterías, que no son las mejores, vale, son unas baterías que las han mejorado de cuando era aquella batería con cable. Ahora es mucho más fácil todo. Pero hay que tener cuidado y, y hacer un cierto protocolo con las baterías. No dejarlas cargadas al 100% meses guardadas. No dejarlas vacías guardadas porque se te van a estropear. Hay que irlas controlando. Estos drones no los puedes dejar y olvidarte, ¿vale? Son para usarlos. Son como un coche deportivo. Lo dejas en el parking cagaste. Te quedas sin coche. Hay que usarlos, ¿vale? Los protocolos ya los veremos en más profundidad. Tengo varios videos de en cuanto a... mira acá hay un stick y aquí está el otro. Como les iba diciendo, los sticks de aluminio, súper económicos, pero no quita que sean funcionales, ¿vale? Hay que ponerlos a presión El mando está fatal ¿Vale? Es fatal El sistema de mando es fatal Es como que hubieran dicho, haceme un mando, haceme un mando Y lo sacaron ¿Vale? Es un mando que va con pilas Y Pero la sensación es buena ¿eh? Esto va a volar súper bien Tenemos el, mm, Un botón de Lo que hacen algunos lo pintan de blanco Que es lo que voy a hacer yo, que lo he visto por ahí para que se vea bien tiene despegue, tiene la vuelta a casa, tiene foto y video. Tiene acá botones que también se pueden utilizar para lo que verán luego que es eh, calibrarlo. Y el botón de encendido. Y aquí va el terminal. Tiene unos stick extensibles para poner el terminal aquí junto con las antenas. Lo cual me parece que está muy bien. Yo prefiero a mí el, todo lo que es Mavic y... Y el, el terminal debajo del mando me molesta un montón Prefiero que esté sobre Me acostumbré al Phantom Me parece lo mejor tener en la parte superior el mando Pero bueno Vamos a la aplicación del dron Que es el H-Fan Pro Mucha velocidad, muy buen funcionamiento Stay Play Vamos a sacar esto de aquí que es el grabador que sea transparente. File connection. No sé qué vale la conexión. Porque hay que hacerla manual. Abrimos el wifi. Y aquí tenemos XL Pro 4K. Lo conectamos y esperamos un momento. Ahí se está conectando. No vamos a tener satélites. Obviamente. Mantener. Siempre sale el mensajito. Vamos a hacer la calibración con el mando dejamos presionado el botón de la de foto ahí sonó en sentido horario 1 2 3 ahí sonó lo ponemos de cabeza en sentido horario 1 2 3 A ver, lo dejamos allí Se supone que estaría calibrado Y la otra es el botón de velocidad, lo dejamos presionado Se quedan titilando las luces unos del geocompás y otros del giroscopio si lo dije bien, hace unos sonidos, ¿vale? Siempre en plano, que esté en un sitio plano, hace unos sonidos y ahí va. Y ya quedó sincronizado, quedó actualizado y quedó en orden el dron. Han cambiado, no sé por qué. Un pequeño manual como siempre, eh, unas hélices, me imagino, exacto, eh, un, un, cable de, un cable de carga, micro USB con un destornillador para el mando para poder ponerle las baterías, la verdad que está completo, muy completo, ya veremos cómo es el vuelo, hoy no, porque hay un viento que no veas, ya saben que hay tormenta en en todo el, el país, y bueno, supongo que por el peso aguantará más el viento que el Mavic Mini, el Mavic Mini se está hablando mucho del viento, de la estabilidad, de no sé cuánto, aunque el dron no esté estable, que es lo que pasa con el Mavic Mini, que dicen cómo se mueve, cómo se mueve, tiene un sistema tan bueno de gimbal que, que la grabación igual queda bien, por más viento que, que tenga, pero bueno. Sí que hay algunas velocidades de viento que ya superan todo lo, lo establecido. Muy chulito el dron Un protector de gimbal que se agradece. ¿Vale? Porque no todos vienen con, con el protector. A ver qué dice. Se saca de abajo, se saca... Así. Ah, muy, pero que muy bien, ¿eh? gimbal de dos ejes. ¿Vale? No le pidan más de dos. Uno. Dos. está muy bien eh. está muy bien este dron muy a ver para ponerlo se pone ahí Uf, se pone súper bien se entra y se saca es muy portable la verdad que es un dron muy portable a lo que estábamos acostumbrados hace no mucho que eran unos drones gigantescos vale yo lo cuento mucho que cargué por Europa con el Phantom madre mía tuve hasta ganas de tirarlo, si hubiera tenido una situación económica distinta y podría haber hecho así con el dron, lo hubiera tirado el Phantom, ¿eh? insoportable y queda así, en un palmo, la verdad que es un dron fantástico voy a, a estudiarlo, a dejarles algún dato más luego en la edición la verdad que está muy bueno, la batería a ver cómo encastra, encastra perfectamente vale, supongo que tendrá un clic Ahí va el clic, perfecto. No va a ningún lado, luego se presiona. A ver si lo pueden ver acá y se saca. La verdad que han hecho un sistema muy interesante para todo lo que es este drone. El CSJX7 Pro en True drone. Gracias a un colaborador que no quiere que lo mencione. También le voy a dar las gracias a, a LTechnic que me, me pasó los datos. ¿Vale? De, él ha probado este dron y me ha dado muy, muy buenas sensaciones. Me ha explicado un poco el tema de las, de las APP, etcétera ¿Por qué? Porque a veces traen una, una aplicación que es para X dron, ¿no? Por ejemplo, para este tenemos la aplicación. Y no en todos los terminales va como desearíamos. Y entonces hay aplicaciones genéricas. Que sirven para todos este tipo de drones Son como sería lichi Que le podés meter varios drones a la aplicación Esta es igual Lo voy a dejar con los sticks Aunque no, no lo voy a aplastar Porque si no eh, Voy a estudiar bien el tema de la aplicación Y se las pasaré también Así que nada Aquí tenemos otra cosa más eh, Bueno Impecable No me lo puedo creer Muy bien To dron. Bueno, aquí estamos con el mírenlo, CSJ-X7 Pro a ver qué tal va. Hay un poquito de viento. Vamos a darle a la aplicación que la tengo aquí. Vamos a encender el dron. Está un poco mal ubicado, con las hélices muy cerca del suelo. Aquí igual toca, pero bueno. Ahí encendemos. Nos empieza a marcar bastantes cositas en pantalla. Vale, está muy bien la pantallita con un montón de información eh, eh, eh. Star play, a ver qué nos dice Falto conector de Aircraft, papá pa, pa please, el Wi-Fi, signal, los dos A ver, a ver la señal wifi. fi conectamos Vamos a ir buscando la imagen que dice y la... el código del drone XL Pro, papá pa, pa, este XL Pro 4K Ahí se conectó, wow Impresionante la interfaz de, de configuración con la conexión Wi-Fi actual No puede acceder a internet La mantenemos, no quiero datos móviles la verdad que la imagen es notable para un drone de estas características. Le cargué toda la batería y como ven hay una celda menos. A saber por qué. Bueno, eh, con un poquito de viento también tenemos problemas de estabilidad, ¿vale? Con un eje de... Con una cámara de dos ejes, un gimbal de dos ejes es bastante complicado. Siempre que puedan busquen drones de tres ejes. Es más, en nada van a venir todos de tres ejes. Ya de dos ejes van a desaparecer. Pero... A pesar de que el video no me convence, sí las fotos. Es un dron que es bueno, de verdad, para sacar fotos. Eh, les voy a dejar varias fotos aquí mismo en el video para que lo vean. Después tiene muy buena velocidad, se puede utilizar como dron FPV, ¿vale? Es muy divertido en cuanto al manejo, como puede ser un SIMA o algún otro tipo de dron del estilo. Tiene mucha velocidad, motores muy potentes que no se van a desgastar como los motores de escobilla. Estos motores brushless son buenísimos. Y bueno, es un dron que por el precio que tiene, calidad-precio yo lo pondría como que es bueno. Y si alguien tiene 100 euros para gastarse en un dron 130, este es el dron. Bueno, acá estamos probando el, el droncito. Yo, claro, estoy acostumbrado a otro tipo de drones y esto me, me es bastante rudimentario, pero bueno. Saqué unas cuantas fotos, hice unos videos y está bien, tipo turístico. Lo sacás, volás, haces una foto, lo guardás y, y poco más. Ahí hacemos un video, hay un poco de lactancia, o sea que hay que tener cuidado. Hay un poco de viento, pero tiene motores brushless potentes. Calculo que unos 20 minutos de vuelo, no más. ...como hay viento está haciendo fuerza... ...ya la batería me va bajando... ...se comporta bastante bien... ...es bastante más silencioso... ...que un Bayantoy, por ejemplo... ...muy inestable... ...no lo he calibrado... ...eso puede que tenga algo que ver... ...pero bueno... La verdad que bien. La interfaz en el teléfono, la están viendo, es muy completa. Tiene ahí un, Ese siempre es un tema de este tipo de drones, el, el lag entre lo que vemos y lo que está pasando en verdad. Pero bueno, también hay que ver el tipo de teléfono que se tiene, lo que se hace, dónde se hace, si hay interferencia, si no... Por ejemplo, el dron vuela, eh, dobla y la imagen de que giró me llega a los 10 minutos, viste. Pero bueno. La señal ha sido buena, no se ha cortado. Me ha dado unos problemas que creo que es culpa mía. Ya les digo que no lo he calibrado. Después tendré que ver con el calibrado y eso cómo va. ¡Ay no, que apreté! Apreto cualquier cosa. Como hay tantas cosas en pantalla, los botones y todo... A ver si le cambio la velocidad, cómo va. Me pone High 3, a ver. Ahí va una velocidad, así. ahora vamos a cambiar. Ahí cambiamos, a ver qué dice. Sí que va más velozmente. Ojo con la velocidad, porque estos drones bajan. ...cuando les das gas tienden a ir para abajo y, y terminas contra el suelo. Es algo muy común... ¿Quieres probar, Tommy? ¿Quieres probar? Sentate aquí, porque te tengo que mirar, porque este dron no es como ¿Sí? los de JT Este lo puedes hacer mierda en un segundo Entonces, Con esto... este sube y baja, y con este dobla vale. Hostia, pues esto se controla como el culo Cuidado que lo está girando, ¿eh? No, pero el mando déjalo quieto Vos mira el dron y, y, y mueve las palanquitas. Ahí, despacio. Despacio, la columna. Tranquilo. Cuidado que lo diste vuelta para, para, que está mirando por otro lado. Ahí es para adelante. Tráelo más acá. Esto es para adelante. Sí. Esto es para girar. Cuidado la columna. Esto, esto ya sé, sí, ya sé, sí, ya sé. Sí. Es que como que hay que controlar para... Ya, ahí viene. La columna, la columna. No, no, Tomás, no, no, no, no. Dame, dame, dame. Sí. Es que hay que, hay que salir de las columnas, ¿viste? Porque si no... Pues sí que es difícil. Sí, es difícil, claro. Jota, mierda, la, el freno estuvo, demoró un poquito, ¿eh? Lo hice frenar y demoró un poquito. Ah, porque ya sí. Ah, se está quedando sin batería. Ven, ven, ven, ven. A ver, lo tengo que bajar. No, no, que esto te corta, que yo lo cojo. Ahora que lo bajo acá. No, no, Pasame. Quédate quieto. Sin bater. Sin bater. ¿Qué? Sin bater. Cualquier... Sí, pues, si le baja. tenés que poner la mano en el aspa a ver qué te hacer <risa> Sí, pasa mal, me tienes miedo bien anda con el gol. Pásame y pájaro, que de repente lo puedes acariciar, tiene.